¿Quieren cambiar al HDMI sin necesidad de ir aquí? Ok, Google. Cambia el HDMI 1. Muy bien. Activando la opción HDMI 1 en el dispositivo Doctor Camilo TV. Ok, Google. Activa el HDMI 2. Claro. Cambiando la entrada del dispositivo Doctor Camilo TV a HDMI 2.